Tomar contacto con Silvana Stock, nuestra periodista que lidera una de nuestras unidades móviles, quienes han sido víctimas de un intento de asalto hace cosa de segundos. Silvana, estoy contigo, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes, así es, afortunadamente el equipo está bien, estamos los tres con Diosito, con Jairo, estamos bien. Eh, lamentablemente... Eh pasó por culpa de un grupo minoritario pero para contextualizar un poco, eh, llegamos nosotros a la altura del GAM, que es donde nos encontramos ahora, vimos eh, que en cosa de segundos aparece un gran piquete de contingente policial estamos hablando que por lo menos eran 12 carros, entre ellos esas eh, como micros, donde vienen muchos carabineros en su interior y comenzamos a caminar junto a ellos eh, para también resguardarnos a nosotros eh, a pocos metros eh, de Plaza Italia, claro, llegamos a ese, ...a ese lugar, Carabineros se baja de los carros policiales y hace una especie de círculo en el lugar. Habían personas eh, eh, mirando lo que estaba pasando, en ningún momento nadie se estaba manifestando... ...nadie estaba gritando, nadie estaba tirando piedras, absolutamente ningún de, destrozo. Eh, si bien Carabineros miraba hacia el lado de eh, Plaza Italia, que en ese momento no habrán habido más de 30, 40, 40 personas... personas. Y claro, ¿qué están haciendo en este momento? Están dispersando de forma rápida a Todos los manifestantes de este lugar Escuchamos también que hubo fuegos artificiales Incluso hubo personas heridas Ya van más de 10 personas detenidas también Según lo que nos han contado los mismos manifestantes Y claro, ustedes cuando nos presentan A eso de las 3 y media Cuando parte el programa A mis espaldas se veía contingente policial Y se veía también el carro lanza agua eh, Que estaba dispersando a la gente Que se encontraba en ese lugar Nosotros estábamos a un costado eh, con varios equipos eh, de prensa no televisión, sino que gráficos y de medios también comunitarios eh, con los que habíamos estado conversando y, y la verdad todo súper bien en ese momento incluso conversamos con varias personas que se nos acercaron a comentarnos precisamente que ya se habían llevado personas detenidas, eh, el tema de la persona herida cuando llega la ambulancia y se los lleva entonces rápidamente al centro asistencial más cercano y eh, fue en cosas de segundos que Carabineros eh, se va del de, lugar Justo eh, cuando estábamos nosotros ahí y en menos de un minuto aparece mucha gente de los costados, de las calles aledañas a donde nosotros nos encontramos, que es la Alameda. Eh, claro, nosotros eh, nos comenzamos a correr hacia dirección a la moneda, empezamos a caminar, pero ellos eran muchos más, caminaban también, corrían más rápido. Entonces, eh, estoy hablando que esto fue un grupo minoritario que empezaron a agredirnos primero con palabras, a decir eh, que claramente teníamos que salir de acá del sector, ¿Por qué? Eh, que no éramos eh, bienvenidos y insultos. Eh, nosotros comenzamos a retroceder diciéndole a la gente precisamente que eh, nos íbamos a correr de ese lugar. Nos, nos comenzamos a a correr rápidamente y claro, ahí fue eh, cuando un grupo minoritario, y digo de verdad minoritario porque no eran muchas personas que se lanzan eh, primero eh, a nuestro camarógrafo ...Jairo, eh, le querían robar todo, la verdad, le sacaron los lentes, le sacaron el jockey... ...incluso nos quitaron un cable de la cámara, la batería de la cámara también... ...a mí se me lanza también una persona, un hombre eh, grande en una bicicleta... ...se baja la bicicleta, eh, me quita los audífonos, se eh, me los empieza a tirar... ...empieza también a intentar sacarme el celular del bolsillo... ...lo mismo le pasó a Víctor, eh, tratando de calmar un poco la situación... Eh, de hecho, lo que llama la atención es que de verdad fue un grupo minoritario, porque fueron las mismas personas eh, que vieron lo que estaba sucediendo, sobre todo eh, los eh, de derechos humanos, que se acercan donde estábamos nosotros y empiezan a tratar de calmar un poco la situación. Se me cortó el retorno, por si acaso. No te preocupes, Silvana. Me preocupes. pueden llamar. Eh, que empiezan a calmar un poco la situación. entonces. Fue ahí donde ellas mismas recogen todas las cosas eh, que nos habían quitado. Estoy hablando de una batería grande de cámara que nos habían quitado, los lentes también de Jairo, el gorro. Eh, casi le sacan el banano que tiene todo lo que es eh, las baterías también. Entonces, eh, claro, fue una situación eh, que además, antes de eso, yo en este momento y el equipo tenemos también eh, toda la espalda mojada, el pelo mojado, porque pasa el carro, lanza aguas y... Y claro, eh, tira el, el, el chorro de agua eh, a donde estábamos nosotros que nada, nada teníamos que hacer. nada No estábamos haciendo nada en ese lugar. Y eh, nos tira el, el lanzagua, claro, el, el, el quedamos todos, dimos la espalda precisamente Obvio, a, al el el chorro de agua. Y quedamos todos mojados y las personas que estaban ahí también quedaron todas mojadas. Y la verdad es que no estábamos haciendo nada, estábamos... Parados en ese lugar, eh, mirando el panorama hacia Plaza Italia y lamentablemente a nada, a, sin hacer nada, Carabineros eh, lanza el chorro, lanza agua donde estaba la prensa, también eh, los medios comunitarios y también personas que ni siquiera estaban manifestándose, sino que estaban viendo el panorama atrás de Carabineros. Eso fue lamentablemente eh, lo que nos eh, pasó, eh, afortunadamente eh, pudimos salir rápidamente de ahí gracias al apoyo de las personas que, eh, que tuvieron las buenas intenciones con nosotros de devolvernos, si bien... Eh, un grupo minoritario que simplemente no quiere nada, no quiere que nada de esto sea televisado, nada de esto sea grabado. Y, eh, claro, pues la, la situación no tengo retorno, se, se vuelve a cortar por si acaso. si es que Pero te estamos llamando. Pregunta, pero relatar más o menos lo que pasó, porque fue todo ya. muy rápido. Carabineros llega con nosotros, nosotros atrás de un piquete gigante de carros policiales. Y apenas se van, lanzan el chorro, lanza aguas a donde estábamos nosotros. Eh, nos mojaron prácticamente toda la espalda, tuvimos que dar la espalda claramente en ese momento. Mojan también a nuestros compañeros de labores y eh, a todas las personas que se encontraban en ese lugar. Estoy hablando de verdad que fue un grupo minoritario de personas que mm. quisieron agredirnos, que quisieron robarnos no, nuestras cosas, ahora? Eh, como les pasó a otros equipos de comunicación. Sí, lo escucho, como les pasó a otros equipos de comunicación en, eh, en la mañana. Sí, Edu, te escucho. No, primero que todo, eh, gracias por tranquilizarnos y contarnos que están bien. Tú, Víctor, tu productor y Jairo, Jairo. Farfán, tu camarógrafo, eh, eso es lo primero, que están bien, están, están completamente íntegros, no, no hay ningún problema respecto a aquello. Dos, te felicito de la transmisión que has sostenido en los últimos 10 minutos, es impresionante. Estás contestando el teléfono, sé que estás hablando con el switch, haciendo señas. Muy profesional, Silvana Stock espectacular tu trabajo. Y tres, agradecer a las personas que se acercaron a ayudarte. Mm. Personas que están viendo que se vele por los derechos humanos en las calles, personas que están acompañando las marchas, que vigilan la situación, que son de primero auxilio y que vieron que un equipo de prensa estaba siendo atacado. ...por delincuentes, por delincuentes que salen a destrozar nuestra ciudad... ...es nuestra ciudad, es de todos, no es de ustedes solamente, no son dueños de la calle... ...y empiezan a expulsar a una periodista, a asaltar a una periodista, a un camarógrafo y a un productor de televisión... ...es simplemente inaceptable, la calle es de todos, no es de algunos, no es patrimonio de algunos... ...desde el 18 de octubre de 2019 y de siempre, ha sido de todos... Entonces, protejamos la calle, cuidemos la calle entre todos, porque nos corresponde a todos. Eh, en la mañana vimos equipo de prensa agredidos, esta tarde esto se está repitiendo, y no solamente agresiones, sino que intento de asalto. O sea, lo que me llama la atención también es el actuar de carabineros. Carabineros pasa por ahí con el carro lanzagua ve que hay un equipo de prensa y lanza el chorro directamente a ellos. ¿Qué, qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver un medio de comunicación ahí? Eh, ¿Qué tiene que ver esa gente que no? La Silvana dice que es un grupo que no estaba lanzando piedras, que no estaba atacando nada, que no estaba haciendo nada, que estaba ahí nomás. Y lanzaron un chorro de agua. Entonces, ¿volvemos a, práctica, a prácticas del pasado? No, no. Ahora, es bien curiosa la manera en la cual eh, están actuando precisamente eh, carabineros hoy día, en este 18 de octubre. ¿eh? Eh, no esperan que eh, quede o sea, la que cova O claro. haya muchas personas en Plaza Italia Sino que actúan antes para disgregarlo Y posteriormente se retiran y después vuelven Vienen sí. o sea, no un... bien. Bien, bien una operación de personas Y inmediatamente sí. los mojan claro. dice, dice Lo disuelven que se y, en fin. y ahí, pues, A ver, a mí no me extrañaría nada Silvana Que las mismas personas que hoy día atacaron Un equipo de prensa de televisión A quienes le mandamos nuestra solidaridad Sean las mismas que los atacaron a usted O intentaron quitarle el celular, la batería Absolutamente todo, no me extrañaría. ...que fuesen las mismas personas, que son grupos minoritarios de personas que se creen dueñas de las calles... ...de personas que se crean o piensan que la Alameda les pertenece solo a ellos... Y eso no es real sí. La calle nos pertenece a todos No fue un grupo minoritario que salió a marchar el 18 de octubre del 2019 El 25 de octubre del 2019 fueron millones de personas a lo largo de nuestro país Silvana, sí, bueno. hagamos lo siguiente eh, Ju Vamos. Julia, a... cortito Dale Sí, te escucho Sí, quería, que solo quería agregar algo Para que vean el, el panorama donde nosotros nos encontramos ahora por favor, para allá, acá están los otros medios comunitarios que estaban con nosotros, que no han, estaban al lado de nosotros cuando nos tiran el, el... ahí también nos está mostrando el, el colega mojado, que está todo mojado, claro. nos tiraron el dicho, chorro agua a nosotros, eh, claro, sin hacer nada, ahora van a hacer una intervención acá en este lugar y lo que, se me... por si acaso, de nuevo se me cortó el retorno, pero con esto termino, eh, llama mucha atención, porque este grupo minoritario lo que nos dijo en un momento cuando intentamos salir de ahí, una persona se me acerca, eh, cara a cara y me dice Luca a la persona que eh, me pegue el primer combo o sea, estamos ¿Cómo? hablando que acá estaban haciendo apuestas eh, por dinero, para ver quién primero nos quitaba las cosas eh, quién eh, primero es nos golpeaba a nosotros eh, apostando mil pesos por eh, golpearnos y quitarnos las cosas eso fue un... que lamentable, pero estoy hablando de un grupo bastante minoritario claro, yo no sé si Silvana nos alcanza a escuchar sí. si está con retorno o sin retorno, pero Primero que todo, sí, que, sí, sí, sí. Retorno. ya muy cortito, antes de, que, de pedirte que por favor te pongas a resguardo, queremos que salgas de ahí. Sabemos que la situación en este instante está tranquila, pero el equipo en el switch está viendo otros lugares y sabemos que la, la situación se va a poner más compleja de cara a los próximos minutos. Y lo Solo más importante si es que en Victor, el equipo la, claro, la, la Silvana y Jairo estén bien. Jairo está bien. Ahora, muy cortito, ¿había alguna manera de identificarlos? Porque en la mañana yo vi un tipo calvo, ...que andaba agrediendo a todo el mundo, se creía dueño de Plaza Italia... ...dueño de Plaza Baquedano, Plaza Dignidad, como usted quiere decirle... ...echando los medios, agrediendo, empujando... ...y andaba con una estrella gigante, el Capitán América. Asumo, presumo que es de algún tipo de ultraderecha patriota, ¿cierto? estos esto que se denominan ultrapatriotas. ¿Había manera de identificar a estas personas que los agredieron a ustedes, Silvana, ahora... ...o, no, eso, o eso no es posible? No es esa persona de la que tú estás hablando, yeah. no, era, no, no lo vi en ese momento, pero yeah. sí... Eh, Ahora podría reconocer perfectamente a la persona que me intentó robar el celular y me quitó los audífonos y me empuja. También se identificar perfectamente a la persona que se puso en mi cara y empezó claro. a decir eh, que Luca a la persona que me pega el primer combo en la claro. cara. También las podría identificar claramente. Pero no está esa persona que tú dices que es eh, que la vi también en las imágenes durante la mañana. No, no, no, no estaba Dejo esa persona. Grupo. Ponte a resguardo Silvana, Ahora, por favor, retírate que no de ahí. Se logra pronto. entender. Gracias Silvana. Sí. Un abrazo grande para ti, para Jairo, para Víctor. Volvemos a tomar contacto contigo en algunos momentos más cuando estén. Eh, ...en otro sector a salvo y gracias nuevamente a esas personas eh, que fueron en ayuda a ustedes... ...le recogieron las cosas y lograron que estos eh, inadaptados se fueran y los dejaran tranquilos. La verdad es que yo no sé qué pretenden hacer apuesta de pegarle a una periodista... <coughs> ...¿quién le pega primero Luca? Eh, ¿Qué nivel de...? Eh, estamos hablando de, de, de, de los... De desapartado que están de claro. la sociedad Que no están mm. entendiendo absolutamente nada De lo que estaban pasando Que encuentran que esto es un videojuego Que es divertido pegarle a una periodista Que se está haciendo su trabajo aquí hay, o aquí. Sea, Es que de verdad me cuesta entender Qué nivel de empatía, sensibilidad Pueden tener esas personas que apuestan por pegarle a otra persona, independiente que sea la Silvana u otro equipo de televisión o medio comunitario, claro. da lo mismo. Es, es como que estamos absolutamente... Eh, discret, o sea, no, la cabeza no, y el... No es el es que delincuente. Es que hasta un delincuente de, tiene un, más, un más, delincuente. más... Es que sabés es que... Es, manera, no tiene valor, no, no, no. no tiene moral, no Yo, tiene nada, le importa todo un carajo y Yo va. Estoy de acuerdo y contigo es, que es, que es capaz de pegarle a una mujer, de robarle a una mujer, de pagarle a otro para que le roba a una mujer.